La familia de Analí Merino Pineda, joven desaparecida en Tecamachalco desde octubre de 2020, denuncian no tener respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado. Analí fue vista por última vez la noche del 7 de octubre de 2020 en el barrio de San Juan, en el municipio de Tecamachalco. Sin embargo, a un año y cuatro meses la familia de la joven denunció que al momento no hay avances en la investigación. Sus familiares y amigos, acompañados del colectivo Voz de los Desaparecidos, realizaron una marcha este 14 de febrero desde el Zócalo de Puebla para pedirle a las autoridades estatales su ayuda en el caso. Después de una búsqueda realizada por el padre, señaló a dos personas como los probables responsables de la desaparición de Analí. El primero se trataría de Alex Jiménez, un trabajador farmacéutico de Tecamachalco, mientras que el segundo afirmó desconocer su nombre, pero indicó que lo conocen como El Chuy. A pesar de esto, denunció que la Fiscalía no ha investigado a estos sospechosos e incluso, desde hace siete meses, dejaron de trabajar en el caso. Por ello, la familia también pide que la Fiscalía investigue a los posibles sospechosos, pues los acusó de manejar una red de trata de personas y extorsión.